Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección número 198. Solo mi propia condenación me hace daño. El daño es imposible y, sin embargo, las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño pues habrás creído que puedes hacer daño y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecía tener quedarán anulados. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo, y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige a la percepción. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible lo que parece ser su influencia y sus efectos, jamás tuvieron lugar en lo absoluto. No obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo como si en realidad hubiesen tenido lugar. Las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, el perdón, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. El perdón desvanece todos los demás sueños, y aunque en sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de mil en mil, pero con esta, a todas las demás les llega su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños, ya que es el sueño del despertar. No es en sí la verdad. No obstante, apunta hacia donde ésta se encuentra y provee dirección con la certeza de Dios mismo. Es un sueño en el que el Hijo de Dios despierta a su ser y a su Padre, sabiendo que ambos son uno. El perdón es el único camino que te conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente de la muerte. ¿Cómo podría haber otro camino cuando este es el plan de Dios? ¿Y por qué combatirlo, oponerse a Él, hallarle mil faltas y buscar mil otras alternativas? ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta a tus problemas? ¿No sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud? ¿Y no sería muestra de bondad para contigo mismo oír su voz y aprender las sencillas lecciones que él desea enseñarte en lugar de tratar de ignorar sus palabras y sustituirlas por las tuyas? sus palabras darán resultado sus palabras salvarán en sus palabras yace toda la esperanza bendición y dicha que siempre se pueda encontrar en esta tierra sus palabras proceden de dios y te llegan con el amor del cielo impreso en ellas los que oyen sus palabras han oído el himno del cielo pues estas son las palabras en las que todas las demás por fin se funden en una sola. Y al desaparecer ésta, la palabra de Dios viene a ocupar su lugar, pues entonces será recordada y amada. En este mundo parece haber diversos escondrijos, donde la piedad no tiene sentido y el ataque parece ser justificado. Mas todos son uno. Un lugar donde la muerte es la ofrenda que se le hace al Hijo de Dios, así como a su Padre. Tal vez pienses que ellos la han aceptado. Mas si miras de nuevo allí, donde antes contemplaste su sangre, percibirás en su lugar un milagro. ¡Qué absurdo creer que ellos podían morir! ¡Qué absurdo creer que podías atacar! ¡Qué locura pensar que podías ser condenado y que el santo Hijo de Dios podía morir! La quietud de tu ser permanece impasible y no se ve afectada por semejantes pensamientos ni se percata de ninguna condenación que pudiera requerir perdón. Pues los sueños, sea cual fuere su clase, son algo ajeno y extraño a la verdad. ¿Y qué otra cosa, sino la verdad, podría contener un pensamiento que edifica un puente hasta ella misma para transportar las ilusiones al otro lado? Nuestras prácticas de hoy consisten en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti. La verdad deposita estas palabras en tu mente para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que a la oscuridad le llegue su fin. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón y que el perdón puede sanar toda forma de dolor. Acepta la única ilusión que proclama que, en el Hijo de Dios, no hay condenación y el cielo será recordado instantáneamente. El mundo quedará olvidado y todas sus absurdas creencias quedarán olvidadas junto con Él, conforme la faz de Cristo aparezca por fin, sin velo alguno, en este sueño de perdón. Este es el regalo que el Espíritu Santo te ofrece de parte de Dios tu Padre. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en tu santo hogar. Sé benévolo con ambos al perdonar las ofensas de las que pensaste que eran culpables y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la faz de Cristo. Ahora el silencio se extiende por todo el mundo. Ahora hay quietud, allí donde antes había una frenética avalancha de pensamientos sin sentido. Ahora hay una serena luz sobre la faz de la tierra, que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños. Y ahora lo único que queda, y ahora lo único que queda en ella, es la palabra de Dios solo eso puede percibirse por un instante más luego los símbolos pasarán al olvido y todo lo que siempre creíste haber hecho desaparecerá por completo de la mente que Dios reconoce para siempre como su único hijo en él no hay condenación es perfecto en su santidad no necesita pensamientos de misericordia ¿Qué regalos se le pueden hacer cuando todo es suyo? ¿A quién podría ocurrírsele ofrecer perdón al hijo de la impecabilidad misma, tan semejante a aquel de quien es hijo, que contemplar al hijo significa dejar de percibir y únicamente conocer al padre? En esta visión del hijo, tan fugaz que ni siquiera un instante media entre este singular panorama y la intemporalidad misma, contemplas la visión de ti mismo y luego desapareces para siempre en Dios. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí, no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar hoy el regalo que Dios nos ha dado a través de Él. Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento hoy. Solo mi propia condenación me hace daño. Amén.